Mi nombre es Yasuri Fotoy Ortiz, soy de nacionalidad nicaragüense, originaria de uno de los lugares más lindos de mi país, llamado Metepe. Actualmente me encuentro en Costa Rica, en la condición de solicitante de refugio y habitando específicamente en lo que es Casa B. En Nicaragua era estudiante universitaria, cursaba mi último año de la licenciatura de enfermería con énfasis en octetrisis y perinatología, sin embargo en el 2018 se, se dio un estallido social en el cual el desgobierno que se encuentra actualmente en el poder en Nicaragua reprimió manifestaciones sociales y agredió a las personas de una forma muy violenta. Eh, participé en lo que son las unidades médicas que brindaban atención a las personas que salían heridas en los enfrentamientos sociales en que, que se daba en contra del, del gobierno de Nicaragua. Eh, posterior a eso se dio una persecución, represión, y eh, fui víctima de la expulsión de mi universidad. Me expulsaron sin un motivo, sin una explicación y sin un debido proceso. Fue un impacto muy fuerte, pues soy una mujer trans, y en Nicaragua el tema de que nosotras podamos acceder a una educación universitaria, es, un, es una limitante muy fuerte, ¿no? Eh, fue así como tomé la decisión de salir de mi país para preservar mi vida, pues estaban habiendo muchas detenciones arbitrarias y en las cárceles había muchos abusos de poder. A las mujeres trans que fueron, que fueron y siguen siendo víctimas de, de las aprensiones, eh, sus cuerpos se ponían desnudos, y eran expuestas a la burla al mostrar sus genitales. ¿verdad? Ok, bueno, casadeis. Eh, anteriormente había tenido conocimiento de ella como para referir personas, sin embargo hoy me tocó la oportunidad de poder conocerles, de poder reconocer en principio la excelente labor que realizan, ¿verdad? Eh, ya más de un año recibiendo a personas, eh, migrantes, solicitantes de refugio, eh, es muy importante ¿no? reconocerlo porque eh, la situación de calle que viven las personas es muy latente y la vivimos a diario. Eh, es un espacio seguro, es un espacio donde puedes estar en tranquilidad, porque el estar en constantes pensamientos negativos o en pensamientos estresantes de la realidad que vives no te puede llevar también a tomar decisiones muy, muy difíciles, ¿verdad? Como es el tema del suicidio, que es muy latente. En el caso de las personas LGBT hemos tenido ya suicidio de personas y es un tema que no se habla porque es un tema que se sataniza, ¿verdad? Sin embargo, creo que el poder tener un espacio como este que te transmite paz, tranquilidad, pero sobre todo seguridad y con el personal que elabora, ¿verdad? Y toda la labor humana que realizan, porque no te miran como un número, sino te miran como una persona con ese debido reconocimiento a tus capacidades.